Basta de votar por historias e imágenes. Es hora de desempolvar las ideas. Es un deber con la democracia profesionalizar la política desde la comunicación. En estos tiempos hay que desconfiar de los políticos que todavía leen sus discursos. Ocuna para que tire este ingrediente principal al suceso, Convencerás a algunos, pero gobernarás para todos. La interacción con los ciudadanos no se puede improvisar. Sobre todo en política se debe preparar. Con nuestro no trabajo, aproximar los recunchos más inaccesibles de la política a gran público. Escuchar primero para poder transmitir, conectar con la gente y saber reaccionar. Eso es comunicación política. La comunicación política es el camino. Fortalecer la democracia, nuestra meta. La reina Zendaurrean improvisa, checo. Política en honest plan guincha es investigada. La política en me irán de Nashvam a grande parte de un proceso de comunicación. Por en, comunicar no es mentir. Un proyecto mal comunicado es un proyecto mal estructurado. La comunicación política no es política, pero buena parte de la política es producir desde la comunicación. Need it.